Para calentar los corazones de todos un día como hoy. ¡Hola! Una canción para vos, tuve que cantar. Una vez tuve un corazoncito que se perdió Lo dejé marchar solito hasta que se me olvidó Me visita por los sueños cuando viene la apagón Va dejando su bollita silenciosa por su <tose> el suelo. Sabe cuando no me quiero, saber cuando te apuzo He y no lo escucho para que sea el bien la alegría de sentir la vibración de la playa que tuviera la corazón Veando de a poquito la madera de su amor A ver si abría mis alas a tu corazoncito Tuve que arreglar los hoyos adentro de mi cuerpo, Me eché a tirarles agüita, ay si curaba mejor Que se secó. Parecía tan chiquito que apenas se brotó. Pude escuchar su latido cuando me abracé. Perdón, él estaba dentro mío no Árbol, árbol, árbol, árbol, árbol, árbol, árbol. Un fuerte brazo, muy caluroso, a la hinchada de enfrente.